Y a ver si ahora sí sale. dudas no habría misterio no habría más nada ya que preguntar con cada caricia me empujas atrás con cada silencio me quedo expectante con cada sentido te das a tentar y me hace soñar que todo es verdad ya sé que es otro tú Destino, que muchos veranos tendrán que pasar, que no hay un designio divino para que lo nuestro hoy te simplemente andar sin cargar equipaje contigo es natural no hay nada que aparentar que solo respires es causa de más para no dejarte nunca de adorar con cada Es, cantar. es más especial, no hay un suceso preciso que explique un amor así, no hay un detalle que no ame, me encanta todo de ti. No voy a ir sin quieres esforzarte, me basta con solo mirarte, me atrapas sin oposición. Con cada cosa que haces, con cada cosa que haces. caricia me empujas atrás, con cada silencio me quedo expectante, con cada sentido me puedes tentar, con cada respiro, con cada mirar, con cada sonrisa te veo brillar, con cada sollozo mi alma se parte, con cada visita me pongo a ensayar, y de pronto amarte, se vuelve mi llegar